Hola, bienvenido, bienvenida, encantada de estar de nuevo contigo. Soy Clara, de Metamorfosis Emocional. En la última meditación programamos un ancla positiva. Hoy, aprovechando que ya tienes tu anclaje, vamos a programar creencias positivas como ya sabes la puedes realizar tumbado, tumbada sentado, sentada lo importante es estar muy cómodo muy cómoda realiza respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, inhala llenando primero tu vientre, después tu pecho, exhala, vaciando tu vientre y tu pecho por completo. Lleva la atención a tu respiración. Hazte consciente de ella. Solo obsérvala, dejando a tu cuerpo que la vaya armonizando, sintiendo. Esa ola armónica que produce tu respiración. Sigue aquí, en tu respiración. Si viene algún pensamiento, déjalo pasar. No juzgues, no dialogues. No pongas energía en él. En cada exhalación tu cuerpo se relaja más y más. Tu mente se va callando. Inhala. Exhala toda tu atención en tu respiración. Si te vas detrás de algún pensamiento está bien, es normal. En cuanto te des cuenta vuelve a tu respiración. Estás tranquila, tranquilo, relajado, relajada, y estás preparado, preparada para definir tu objetivo, tu meta. Para ayudarte, te invito a hacerte estas preguntas. En qué me gustaría cambiar? ¿Qué desearía que fuera diferente en mi vida? ¿Cuál sería mi vida ideal? ¿Qué querría realmente? ¿Cuál? sería mi objetivo primordial en qué tropiezo una y otra vez te dejo para definirlo Si ya has elegido tu objetivo, tu meta, pregúntate de nuevo ¿Para qué quiero conseguir mi objetivo? ¿Por qué quiero conseguir mi objetivo? Toda la atención a tu cuerpo, cualquier emoción o malestar, llévalo a tu cuerpo, siéntelo en él. Vamos a utilizar unas preguntas del método Sedona. ¿Puedo permitir lo que estoy sintiendo? ¿Puedo permitir que se vaya? ¿Quiero que se vaya? ¿Cuándo quiero que se vaya? soltando con tu respiración cualquier malestar físico que puedas sentir al haberte hecho estas preguntas. Inhala. Aguanta. Uno. Dos. Tres. Exhalación, suelta, lleva de nuevo la atención a tu cuerpo, lo repetimos una vez más, toma. ¿Cómo sientes tu cuerpo ahora? ¿Lo sientes más relajado? Recuerda, puedes repetir la secuencia tantas veces como necesites. Estás preparado, preparada para programar creencias positivas. Trae de nuevo a tu mente tu objetivo, tu meta. Lo tienes. mentalmente o en voz alta. Yo te propongo un ejemplo para guiarte, merezco y ahí pondrías tu objetivo, el ejemplo mi ejemplo es, merezco salud perfecta, física, mental y emocional, soy capaz con tu objetivo de gozar una salud perfecta, física, mental y emocional. Recuerda que ese es mi objetivo y tú tienes que poner el tuyo. Seguimos. Tengo la firme determinación objetivo de tener una salud perfecta. Me comprometo a lograrlo cuidándome, queriéndome y valorándome. Logro Pon tu objetivo. El mío sería una salud perfecta, física, mental y emocional. Disfruto de... con tu objetivo. termina diciéndote mental o en voz alta, se mantiene con independencia de mi entorno. Me siento bien, muy bien, en paz y armonía después de haberlo logrado. Me desprendo de todo pensamiento negativo, de forma inmediata. Repítete estas afirmaciones como un mantra en tu día a día cuando más lo hagas será mucho más potente estás cambiando creencias limitantes por creencias potenciadoras. Ves haciendo tu respiración un poco más profunda alargando la exhalación de tu cuerpo puedes mover los dedos de tus pies de tus manos toma conciencia de tu entorno Cuando estés preparado, preparada y siempre a tu ritmo, ves abriendo los ojos, os deseo.